Bienvenido a Yo me quedo en casa foto Esta iniciativa la monté para intentar aportar distracción durante estos días A la vez que formación Tanto si eres aficionado y te gusta la fotografía Y quieres aprender o profundizar en temas fotográficos Como si eres profesional y quieres dominar otras técnicas que quizá no son tu fuerte Ya sea de retoque, de eh, exposición, de forma de trabajar, de iluminación de técnicas de venta de marketing de cómo proyectar tu negocio a cualquier nivel la idea es crear cada día unos directos para que te pueda comunicar tanto mi experiencia como lo que yo he ido aprendiendo y lo que he ido viendo de otros fotógrafos por si te puede ser útil tanto a nivel profesional como a nivel personal o aficionado la idea es crecer Ayudar en temas de formación de forma gratuita cada día de lunes a viernes en directo en el canal de YouTube y después en el blog de fotoformación, Fotoformación.com tendrás siempre esos directos para poderlos ver después y si tienes dudas o preguntas puedes ponerlo en las dudas. Para las dudas y las preguntas especialmente he creado los viernes un directo que es especialmente pensado para crear esa comunicación Aclarar esas dudas que podáis tener Por lo tanto, los viernes tenemos Una consultoría para Recopilar todas las dudas Que me habéis hecho llegar durante la semana Y e intentaremos Irlas viendo Estas dudas pueden ser de Photoshop De Lightroom, de Capture One De iluminación, de fotografía en general De negocio fotográfico De rentabilidad, de marketing De lo que queráis Y yo todo lo que sepa y os pueda eh, comunicar y os pueda transmitir, los viernes vamos a recopilar toda esa información y la vamos a ir trabajando. Igualmente, los que en los viernes en la consultoría participéis en directo y aportéis vuestras dudas, también las iré acumulando para tratarlas durante el directo. Si esas dudas son más extensas, lo que haremos es crear un directo especialmente pensado para resolver esas dudas en la siguiente semana. Esta próxima semana ya tenemos una petición que es realizar un, eh, un ajuste de una fotografía en blanco y negro usando Capture One. Si tenéis más dudas, más consultas, me las hacéis llegar y iremos preparándolo para los próximos directos. Aparte de esto, en fotoformacion.com también ofrezco más opciones de formación. He creado una suscripción express, la escuela funciona siempre por suscripción, y tienes tres tipos de suscripción de pago y una gratuita. Ahora tienes otra opción gratuita de suscripción que es completamente gratis durante estos días e incluye la suscripción gratis y la primera suscripción de pago, que sería la suscripción express. Esta suscripción se llama suscripción express gratis Yo me quedo en casa. Y con esta suscripción tienes acceso a la totalidad de artículos del blog, que son bastantes, a todos los cursos gratis y a todos los cursos express. ¿Cómo sabes identificar los cursos? Muy fácil. En la zona de los cursos, cada curso tiene su etiqueta en la cual te indica si es un curso express, si es un curso gratis, si es un curso de otro nivel de suscripción o si contiene varios niveles, con lo cual si hay varios niveles, se da para acceso lo que es el contenido del curso para la suscripción express, la o en gratis, express, después para la suscripción avanzada normalmente hay acceso a las fotografías usadas durante el curso. Y la PRO normalmente tiene acceso tanto a las fotos como a las acciones, presets, estilos, pdfs, en guías. Eh, Imágenes de referencia, cualquier herramienta adicional que pueda relacionar con el curso Y la pueda poner a vuestra disposición Pues para cualquier tipo de tipo de suscripción que sean de pago Tienes durante estos días un 50% de descuento para que puedas uh, consumir cualquier tipo de eh, contenido de esa suscripción Y además, otra opción que realizo muy a menudo es la formación en directo, la formación personalizada O lo que ahora se llama la formación one to one En ocasiones normales esta formación puede ser presencial o puede ser online Ahora queda restringido solo a la, a la formación online Entonces lo que hacemos es usando el programa Skype, que es un programa que nos permite trabajar por videoconferencia, puedo compartir mi escritorio o tú el tuyo y es como si estuviéramos uno al lado del otro. Si necesitamos ver cosas tipo iluminación, ajustes de cámara o cualquier otra cosa, podemos usar la webcam para mostrar cualquier tipo de eh, opción de trabajo, etcétera, etcétera. Pues para este tipo de trabajos durante estos días tienes un 25% de descuento para ayudar siempre a tu formación de una forma lo más mmm, asequible posible. Bien, después tienes en la home de fotoformacion.com los directos previstos para la semana en curso. Vale, vamos después de esto ya a empezar lo que es el contenido del directo de hoy, que es fotografía con móvil. La fotografía con móvil en muchos casos está mal vista Está considerada una fotografía menor O incluso hay quien considera que eso no es fotografía Porque todo lo que no es hacer fotografía con una cámara Eso no llega a el nivel de poderse llamar fotografía Bueno, cada uno tiene su interpretación Lo que sí es cierto es que hacer una fotografía es capturar un instante Y ese instante que tenemos guardado lo podemos ver en cualquier momento y podemos editarlo, trabajarlo, retocarlo, etcétera, Si lo consideramos oportuno, imprimirlo y compartirlo. Ese instante que yo lo realice con una cámara, con una cámara reflex, con un respaldo digital, con una cámara mirrorless, compacta o con un móvil, si la imagen es mala, será una imagen mala. Y si la imagen es buena, será una imagen buena. Otro concepto es que con un tipo de cámara poder realizar tendré opción a realizar ciertos tipos de fotografía técnicamente y con otras cámaras no voy a poder realizar ese tipo de fotografía. Por ejemplo, si yo estoy en un estadio de básquet, de fútbol o estoy en una carrera de coches y estoy siguiendo a un, a un corredor, y tengo que hacer una fotografía a una distancia muy larga, a una velocidad tremendamente alta Pues probablemente el móvil no es adecuado Una cámara compacta tampoco, y un respaldo digital tampoco Entonces necesitaré una cámara reflex o una mirrorless con un objetivo teleobjetivo Normalmente una focal relativamente alta Para conseguir realizar y capturar esa imagen Lo cual no significa que en otras circunstancias, más cerca o eh, capturando los boxes y tal, pues pueda realizar una fotografía muy interesante con un móvil o con otro tipo de cámara Pero hay unas ciertas limitaciones La gracia es conocer siempre las limitaciones de mi equipo Sea el que sea, por muy caro que sea, tendrá unas limitaciones Por muy barato que sea, tendrá más limitaciones, pero también tendrá las suyas ¿Pero eso implica que no puedo hacer fotos bonitas? No. Implica que la fotografía, para que quede bien, tiene que ser hecha con una cámara. No necesariamente. Todo depende del concepto de foto que quiera hacer. Ese es el hecho primordial. Si yo quiero hacer una fotografía de una técnica muy compleja, posiblemente necesite material complejo. Pero si yo necesito... Hacer una fotografía que llegue al alma Que toque la sensibilidad Y que muestre una ternura una, Un miedo, una, unas sensaciones, unas experiencias Lo importante es lo que tengo delante de mí y de mi cámara Sea la que sea Y si técnicamente no tengo limitaciones Para poder hacer esa fotografía con lo que lleve esa fotografía, si es buena, será terriblemente buena, sea hecha con la máquina que sea. Por lo tanto, es muy importante desmitificar el concepto de qué estoy usando, qué herramienta estoy usando para realizar la fotografía. No deja de ser curioso, fíjate, que en cualquier directo que veas durante estos días, que hay inmensidad de cantidad de proyectos de directos, para hacer temas de formación Lo cual estoy muy orgulloso de todos los que estamos intentando aportar algo A todos aquellos que estamos en la misma situación Pues eh, fíjate que en, si no en todos los directos Diría que en prácticamente en todos en los que aparece un fotógrafo Cuando hay el, el turno de preguntas casi siempre salen las mismas preguntas ¿Qué equipo utilizas? ¿Qué cámara usas? ¿Qué objetivo usas? ¿Qué iluminación estás usando? Y hasta en algunos casos, ¿qué configuraciones de cámara estás eh, trabajando? Con lo cual es, nos estamos planteando el típico error de cualquier persona que está con la fotografía. El típico error, ¿cuál es? Es fijarnos cómo alguien está haciendo la foto para copiarlo. Y eso es un grave error. No se trata de copiar cómo he hecho una fotografía, sino de entender por qué he hecho esa fotografía y por qué la he hecho así. Cómo la he hecho, con qué herramientas, es bastante relevante. Si yo una fotografía la he hecho con un 24 milímetros o un 35 milímetros, puede ser que es lo que yo tengo o es lo que a mí me gusta usar. Posiblemente tú estarías en la misma situación, tendrías varios objetivos y a lo mejor coges un 50 o coges un 20 o coges otro tipo de objetivo. Que yo use un tipo de cámara o otro profesional use un tipo de cámara o otro tipo de cámara dependerá en muchos casos de la experiencia personal de cada uno, de para qué le sirve, qué es el global de trabajo el de lo que hace y ¿Qué es lo que se siente más cómodo en función de su experiencia a ese momento? Si tú haces fotografía de arquitectura, una cámara ultra rápida de disparo no es necesariamente útil. Si tú estás haciendo eh, deporte de alta velocidad, un respaldo digital tampoco es especialmente útil. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, ¿qué? Eh, a lo mejor tú ves un fotógrafo que está haciendo una fotografía, pero su especialidad no lo que le da a conocer al fotógrafo, que muchas veces conocemos fotógrafos porque hacen fotografías a famosos, porque hacen fotografías de producto o de alimentación espectacular, pero puede no ser su fuente principal de ingresos. En muchos casos eso es lo que les ha dado a conocer, lo conocemos por tal fotografía que llama mucha la atención o se ha hecho famosa, pero a lo mejor eso es una parte muy baja del negocio. Piensa que en muchos casos el, las imágenes más espectaculares que aparecen en las webs de los fotógrafos o cuando aparecemos en revistas o en algún, algún sitio de medios de comunicación son imágenes de proyectos personales. ¿Qué implica eso? Que no hay cliente detrás. He hecho lo que mi imaginación me ha dado y mi técnica para llegar a a esa imagen pero lo he hecho con el equipo que tengo no me voy a comprar un equipo de X precio para hacer solo esa foto que no es rentable pero esa fotografía que no es rentable me puede reportar muchos clientes a nivel aficionado no hay rentabilidad en la fotografía, lo haces por placer y si sacas dinero por vender fotos porque por lo que sea, pues mejor que mejor pero no es la idea de un aficionado por lo tanto, tú tendrás, si eres aficionado, la cámara que tú consideres que quieres o que crees que es mejor. Entonces, lo que hay que ver es lo que estamos usando es lo que tenemos o lo que necesitamos para hacer el tipo de fotografía que hacemos habitualmente. Lo cual no significa que sea lo mejor para ese tipo de fotografía o para tu tipo de fotografía. Bien, pues es muy importante... El no tener en cuenta tanto la marca, el modelo, el objetivo, el, las configuraciones en sí, sino el concepto Y ahí es donde falla mucha gente Cuando alguien se encuentra que su fotografía no le gusta O le gusta más la fotografía de otros fotógrafos O consideras que tienes que mejorar porque no estás satisfecho con tus resultados lo que va, normalmente vamos haciendo es mirando la competencia ¿Qué hacen los demás? ¿Aficionados o profesionales? Y entonces, la conclusión rápida, ¿cuál es? Casi siempre es la misma Este tiene esta cámara y hace estas fotos tan espectaculares Este tiene este equipo de iluminación o estos objetivos Y hace estas fotos tan espectaculares Mis fotos no son espectaculares porque no tengo este equipo Solución Billetes y a comprar material compras material cuando puedes, haces las fotos de las mismas formas que las estabas haciendo y continúan siendo igual de malas o de mediocres o de buenas o de lo que sea como las anteriores. No ha cambiado nada. Lo único que puede cambiar es que técnicamente puedas llegar a unos valores o unos ajustes que antes no podías. Pero si el problema falla en que la imagen no transmite, no te lo va a solucionar ninguna cámara, ningún objetivo, ningún flash. ¿Cuál es la solución? Formación. Es ver en qué estás fallando, entender por qué unas fotografías te gustan y otras no, y intentar cambiar el estilo, cambiar la técnica, cambiar la forma de pensar para hacer la fotografía. No necesariamente en el material. El material solo limita si técnicamente no te permite hacer una Opción muy concreta Alta velocidad, encuadrar A una distancia mucho más corta mmm, Disparo a una alta velocidad Para sincronizar las luces Mil cosas Pero eso es ya es una técnica Pero el problema Es que una fotografía Lo habrás oído mil veces Cuando no convence mucho Siempre hay alguien que te dice Oye, si ¿sí la pasas a blanco y negro Si una fotografía es mala en color Es una fotografía mala en blanco y negro porque no tiene interés Si una fotografía tiene interés en color Lo tendrá en blanco y negro Otra cosa es que pierda contraste o gane Al pasarla blanco y negro Y se realce más o menos la apariencia de la foto Pero si una foto no tiene ni interés ninguno Da igual que la pases a blanco y negro Que la encuadres o que le hagas mil filtros Porque continúa siendo una foto mediocre Lo que tienes que intentar es no hacer fotos mediocres Buscar algo que transmita Fíjate que en los directos y en los cursos Hago siempre mucho hincapié En pensar antes de hacer la foto En la intención de la foto En lo que quieres transmitir Porque eso es lo fundamental Si yo quiero transmitir algo No es lo mismo, por ejemplo Esta fotografía hecha a esta hora del día En la cual tenemos el sol a punto de ponerse y tenemos esta hora dorada y nos está dando esta iluminación, esta es una fotografía hecha con el móvil, sin más, que la misma fotografía a las 12 del mediodía. Será otra foto. No quiere decir que no sea buena o no sea bonita no sea interesante, pero no será esta foto. Entonces, esta foto, la gracia que tiene es esta iluminación, este contraste de luces y sombras y el color de la foto, aparte de la composición que pueda tener. Nada más. Puedes hacer después mil cosas, ¿vale? Pero si la fotografía ya no transmite, continuará sin transmitir. Siempre hay que buscarle el algo a esa imagen. Da igual el concepto. Fíjate que aquí tenemos también una fotografía directa, también hecha con móvil. Y esta fotografía, igual que la anterior, pues podemos guiarnos en las reglas de los tercios, podemos guiarnos a nivel de composición. En la regla de los tercios En la espiral de Fibonacci En el concepto que queramos para hacer Esa composición que estamos buscando Para que tenga un centro de interés Algo que nos llame la atención Entonces, cada fotografía debe tener Su algo, su interés Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía Realizada también con móvil En medio de una sesión, en un making off. Vale, pues ¿Cuál es la gracia de esta imagen? Pues mostrar Un poco el ambiente Donde se está realizando esta sesión Que veas un poco No solo la fotografía de la, de la chica frontal de cara Sino que tú veas un poco el otro lado El detrás de la cámara Entonces eh, puede ser interesante pues Hacer una fotografía ¿Con qué la he hecho? Me da igual Si cumple el cometido que yo busco esto es una fotografía con móvil, con la luz de una luz continua usada para grabar vídeo. Mientras hacemos también la, la sesión, esta sesión hubo sesión fotográfica y sesión de vídeo. Vale, pues fíjate que eh, la iluminación del ambiente, de la luz natural y la luz que le llega a la modelo es la luz trabajada. Y aprovechamos el móvil para hacer una fotografía. La sesión no se hizo con móvil Pero El making of sí Es una herramienta adicional Que llevamos siempre encima Y que la podemos usar cuando necesitemos Cuando preparo los cursos También muchas veces pues, eh, Tengo que preparar una foto Como carátula para el curso Pues esta fotografía Puedo hacerla con la cámara O puedo hacerla con el móvil Si la iluminación que es el el kit de la cuestión en la telefonía móvil, eh, en la fotografía de telefonía móvil eh, la realizamos con buena iluminación, la calidad es más que suficiente. Entonces, si no iluminamos bien, tenemos un problema. Pero también lo tendremos si no trabajamos correctamente. Fíjate otro detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía realizada también con el teléfono. Esto es el típico selfie. Vale, si te fijas, aquí la hice a mano. Si la hubiera usado con un palo selfie, podría haberme separado un poco más o usar el objetivo medio en lugar del objetivo eh, angular. Esto está realizado con este teléfono, con tres ópticas. Tres ópticas, con una calidad eh, muy buena. Y en el modo retrato. Las cámaras de los móviles, en muchos casos, tienen la opción de poner el modo de retrato, con lo cual intentan... Jugar a desenfocar el fondo. Esto me da la opción de que el, el retrato quede más creativo. Si además lo combino con unos puntos de luz de, de color, pues va a resaltar más ese retrato. Estos son sin editar, ¿eh? disparadas tal cual con el teléfono. Después, evidentemente, podría retocar, podría editar, podría hacer cualquier cosa. Esto es directo. Vale, pues fíjate que el... El valor de conseguir esto Es trabajar Con los recursos del teléfono Si no me equivoco Ahora te lo digo de memoria Pero si no recuerdo mal Esta fotografía está sin el modo retrato Y esta está con el modo retrato Fíjate que el desenfoque es más bestia Vale ¿Qué sucede? Que hay eh, teléfonos que no tienen modo retrato Vale No tienen eh, ob varios objetivos Solo tienen uno Bueno lo primero que tengo que tener presente ¿qué es que cualquier objetivo, da igual que sea de una cámara o de un móvil, lo principal es que esté limpio. Si el objetivo no está limpio, veremos la imagen turbia, sucia, y eso es un grave problema. Y eso sucede muchísimo, no, no hay más que mirar por internet o por redes sociales, la cantidad de fotografías, selfies y paellas y otros tipos de fotografías que nos emborrachamos de ver con una calidad pésima. El contenido no tiene ningún tipo de interés, fotográficamente no tiene ningún tipo de arte ni de belleza y encima el objetivo está sucio. Conclusión, las, fo las fotografías de móviles son una castaña. Claro, es que una fotografía que no tiene interés y con un móvil hecho con la pantalla, con el, con el objetivo sucio, obviamente, no solo no tiene interés, sino que es una imagen muy mala. ¿Vale? ¿Pero eso implica que la herramienta es mala? No, eso es lo que implica es que se ha hecho fatal y se puede hacer mucho mejor. ¿Vale? Si yo quiero hacer algo como esto, ¿qué tengo que pensar? La distancia... ...que eh, voy a trabajar. ¿Por qué? Porque para conseguir un fondo desenfocado tengo dos opciones. Cuando estoy con la cámara o con el móvil, si me lo permite, abrir el diafragma al máximo, con lo cual voy a tener la mínima profundidad de campo, es decir, la zona enfocada va a desaparecer enseguida y se va a volver zona desenfocada, pero tenga esta opción o no la tenga, lo importante es la distancia... De la cámara al sujeto y del sujeto al fondo Si yo tengo el sujeto lejos y el fondo está lejos Es difícil que el fondo salga desenfocado Si yo el sujeto lo tengo cerca y el fondo también lo tengo cerca También es difícil que el fondo salga desenfocado Pero yo, si yo el sujeto lo tengo cerca de la cámara Imagínate que voy a hacerme un selfie, lo pongo delante yo estoy cer relativamente cerca de la cámara Y el fondo lo tengo muy lejos Por muy malo que sea el teléfono Si enfoco en la cara Es muy fácil que el fondo lo tenga desenfocado Más desenfocado o menos Dependerá de la calidad del móvil De la óptica, de muchos factores Pero conseguiré crear ese efecto más creativo La idea siempre es intentar Primero pensar Qué es lo que quiero transmitir Qué sensaciones quiero transmitir ¿Cuál es el elemento principal y cuál es relleno? Y si ese relleno que estoy poniendo llama la atención, la llama más que el protagonista o menos. Y tengo que jugar con eso para intentar evitar que estos elementos jueguen en mi contra. Fíjate que si yo hago primero esta fotografía y aparece este semáforo, los ojos se me van al semáforo. Entre el palo del semáforo que parece un asta que, que sale de la cabeza y después la luz muy intensa amarilla, aunque esté desenfocada, continúa llamando demasiado la atención. Si yo veo este resultado, lo que tengo que hacer es cambiar la orientación y buscar un fondo que sea más neutro. Aquí hay luces, pero no llaman tanto la atención y no hay ningún palo que salga de la cabeza. Pues... Esta fotografía es mucho mejor que la anterior Para conseguir un efecto en el cual quiero que la atención se centre en la persona que he retratado vale. Si yo voy eh, trabajando diferentes eh, valores para conseguir estas iluminaciones estas, esta, Estos efectos, pues bueno, puedo conseguir fotografías muy interesantes Insisto, son fotografías eh, directas sin retoque fíjate, esta no sé si era salida o puesta de sol tendría que mirar los metadatos para recordarlo bien eh, en este caso tenemos un cielo intenso que lo puedo exagerar en, en retoque y un contraste muy marcado primer problema, los móviles por regla general, por defecto trabajan en formato JPG y no en formato RAW si yo tengo un formato JPG, la recuperación en las sombras va a ser más problemático. La recuperación en altas luces también. Si el móvil me permite trabajar en formato DNG o tengo una aplicación como Lightroom, por ejemplo, en el móvil que sí que me permite trabajar en DNG, en RAW propio, aquí tendré más margen para después recuperar detalle. En el caso de una fotografía, por ejemplo, tal cual, pues si el efecto... Y la apariencia, más o menos, ya es la que yo deseo, no hace falta quizá que trabaje en formato RAW. Pero cuando tengo una imagen difícil, en la cual sé que los límites del móvil, me, o de la cámara, es igual si fuera una cámara, voy a llegar enseguida y la imagen va a sufrir mucho, aquí sí que es muy importante que, si puedo, el formato sea RAW, porque me va a dejar mucho más margen de trabajo. Entonces he de conocer los límites He de pensar que un móvil Tiene un sensor muy pequeño Una cámara reflex O una cámara mirrorless Tiene un sensor más grande Bastante más grande O muchísimo más grande Si es full frame Entonces ese sensor más grande Entre otras cosas Me va a dar una respuesta a ruido Más baja que un sensor muy chiquitín Porque en la fotocélula El captador el diodo, el, el píxel, si quieres llamarle, que capta la luz, tiene un tamaño mucho menor. Entonces el grado de error se multiplica mucho más. Con lo cual tengo un problema mucho más grave si la exposición ya no es correcta de toma. Con lo cual tengo que intentar pensar como antiguamente cuando disparaba con diapositiva. Intentar clavar la exposición lo máximo posible para después... Al tener que trabajar la imagen, no sufra a continuación por ello. Vale, ¿qué sucede cuando yo quiero eh, trabajar una fotografía y la, la iluminación es pobre? Cuando tengo poca luz e intento hacer una fotografía con móvil con poca luz, estoy en uno de los puntos más débiles del, del dispositivo. A falta de luz. La solución de los fabricantes que es Aumentar el ISO Al aumentar el ISO El contraste, la capacidad de captación Y el ruido digital Ese granulado Que nos quita textura a la imagen Aparece Entonces, ¿qué sucede? que Si además tengo que compensarlo por software Cuando tenga que compensar Ese problema De, de falta de iluminación Lo que voy a hacer es añadir un ruido brutal a la imagen entonces el resultado es que empieza a tener una pérdida de calidad brutal así como antes de hacer este este ajuste en el negro casi no aparecía casi no veía este problema al recuperar este negro este detalle Aparece todo ese ruido digital y la calidad de imagen cae en picado. Vale. ¿Qué pasa? Que si la situación es oscura, es oscura, yo no puedo darle más luz. Vale, sí que hay eh, en, en muchos casos en el móvil o en aplicaciones adicionales. Opciones como HDR para hacer varias fotografías y fusionarlas en una. Hay diferentes técnicas. Pero normalmente el resultado no suele ser muy profesional por decirlo así vale eh, la solución qué pasaría si yo tengo una cámara y es una cámara brutal a nivel de calidad de, de imagen y estoy en un interior por ejemplo estoy en un hotel y tengo que hacer las fotografías de las salas las habitaciones y tal y en las habitaciones tengo un contraluz muy fuerte del interior y el exterior vale cómo lo soluciono eso con móvil, evidentemente es un problema enorme, pero es que con la cama digital también lo es. No tengo lo que se llama un rango dinámico lo suficientemente amplio como para capturar la escena perfectamente en las sombras y en las altas luces. Me quedo limitado a una zona de captación mucho más reducida, con lo cual tengo que usar técnicas y recursos para capturar esa escena, ¿vale? Pues una técnica que sería HDR. El HDR eh, lo puedo hacer mmm, de forma prácticamente automática Hacer varias capturas y después con el software automáticamente que lo haga Usar máscaras de luminosidad para trabajar diferentes imágenes Y usarlas como capas para acoplarlo en Photoshop Y tener cada zona trabajada con la iluminación correcta Es una técnica más eh, entretenida, más difícil Pero con un resultado mucho más limpio o puedo hacer, si la cámara tiene, o el móvil la opción HDR y que haga lo que salga vale, si queda bien, perfecto pero es muy posible que la calidad no me acabe de satisfacer porque la calidad es baja y el resultado es pobre, vale, entonces ¿qué pasa? el móvil es malo, la cámara es mala no, tu técnica es mala no, tiene, no puedes hacer esa fotografía de esta forma, vale, primer paso colocar un trípode, poner la cámara o el teléfono Poner la exposición en manual y sin mover exposición de eh, ISO ni mover lo que es el diafragma, o sea, moviendo solo la velocidad, vamos haciendo diferentes exposiciones para captar diferentes valores de luz exactamente igual. Punto de enfoque también bloqueado en manual. ¿Para qué? Para que todas las fotografías coincidan perfectamente, tanto en foco como en profundidad de campo, como en valores ISO. A partir de ahí, después o se monta un HDR o se monta un sándwich a modo de, lo que te comentaba, de los valores de luminosidad para conseguir esa imagen de forma perfecta. A nivel de arquitectura, es la técnica que se trabaja. O bien, si puedes, iluminas con luz adicional la estancia. Todo depende del tipo de fotografía y de lo que puedas realizar En este caso, un exterior No puedo coger un flash Y darle un golpe de flash al exterior No hará nada a esta distancia Y si tiene algo delante, eso saldrá quemado Y el resto saldrá oscuro No sirve esa opción Tengo que hacerlo por otra técnica Vale, pues Lo importante es la técnica, no tanto el material Cuanto mejor sea Menos ruido tendré, menos problemas tendré Y más fácil será el resultado Pero siempre depende de conocer la técnica Bien pues eh, vamos a un caso más fácil. Quiero hacer una fotografía de eh, producto. Esta fotografía la he realizado directamente con la cámara. Vale. Con la iluminación directa. y bueno, Tenemos una iluminación pues, que puede ser más o menos interesante. Después le he aplicado un golpe de flash. Para conseguir una iluminación distinta, una iluminación más lateral, más de contra para darle un cierto relieve y desenfocar un poco el fondo. Fíjate que esta imagen el fondo está algo más enfocado y además tenemos todo es muy confuso, todo es muy blanco, gris. Vale, pues esta simple fotografía que he hecho antes de empezar el curso con lo que tenía encima de la mesa, sin tocar nada más, tal cual, pues qué he hecho con la misma luz ambiente he rebajado un poco la exposición, también hecho directamente con el teléfono. Fíjate la información, está realizada con el teléfono y esta fotografía se ha hecho añadiendo un flash. Podría ser un flash, una lámpara, una luz de LED, pero con el flash tenemos un control y una ventaja que podemos dar la potencia que queramos relativa a la luz ambiente. Es decir, si yo la luz ambiente... La bajo, hago que la exposición sea ligeramente más oscura Y le doy un golpe de flash con la iluminación correcta Consigo que donde dé el flash la luz es correcta Y donde no llega el flash la luz es corta ¿Cómo lo he hecho eso? Con esto Esto es un flash de Profoto Que es el C1 Plus Ya te digo, el, el aparato en sí depende de lo que quieras hacer esto simplemente lo que hace, vamos a encenderlo, es permitirme tener una luz de LED para iluminar y después la opción de disparar con el flash. Puedo aumentar la potencia, puedo bajarla, puedo cambiar la temperatura de color, pero lo mejor es que puedo usarlo y gobernarlo desde una aplicación, de momento solo disponible para, para iPhone, se supone que dentro de un tiempo también saldrá para, para Android Pero la gracia está en controlar la iluminación Si yo esto trabajo solo con la luz ambiente Como la cámara del móvil va a ver que hay poca luz Lo que va a hacer es subirme el ISO Cuanto más me suba el ISO, más ruido voy a tener Fíjate que esta exposición está realizada a 160 de ISO Es un valor relativamente bajo Podría ser más bajo, pero este ya es bajo Vale Suficiente, la calidad de la imagen es buena Fíjate que aunque amplíe En la zona más oscura veo algo de ruido Que aún podría bajar un poquito más el ISO Pero es un ruido bastante contenido, bastante correcto Y esta zona no me interesa tampoco recuperar ruido la Recuperar luminosidad en el ruido En la parte oscura Tampoco le he aplicado reducción de ruido adicional Es tal como está capturada la imagen Y sacada del teléfono Vale, pues esta imagen Ya me permite Dar un cierto margen de, de trabajo Y disparado en formato JPG Podría dispararla en formato DNG Que aún sacaría mayor partido Vale, pues fíjate que las opciones De eh, cómo trabaje en la, Las fotografías Va a ser clave En, en el aparato que tenga Si... Yo estoy eh, conduciendo y veo una situación espectacular Y quiero hacer una foto No viene nadie, paro el coche, cosa que no tengo que hacer Y hago la foto y continúo Pues posiblemente no pase nada Ahora, si veo este escenario con esta niebla Con la señal aquí en medio, en plena curva Me encanta y quiero hacer la fotografía Y tengo la cámara en la bolsa, en el maletero Con el objetivo que no toca Bravo ...todo el montaje que tengo que hacer para hacer la fotografía... ...a lo mejor cuando... ...antes de que arranque... ...tengo a la Guardia Civil, a la Policía o quien sea al lado... diciendo ...oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Entonces... Mmm, ...puedo tener un problema... ...aparte que... El, ...evidentemente el problema de... Eh, ...molestar en el tráfico, etcétera, etcétera... ...pero aparte de todo esto... ...claro, tengo la circunstancia de que... ...esta situación... ...puedo estar un rato, puedo aparcar y ir a hacer la foto... ...pero... Eh, si me gusta que en este momento Veo que hay un ciervo aquí al lado de la carretera Yo que sé, cualquier circunstancia Que hace esa, ese instante único Cuanto más rápido vaya en hacer la fotografía Muchísimo mejor Y no habrá nada tan rápido como echar la mano al bolsillo Sacar el teléfono y hacer la foto Entonces, lo que te quiero comentar es que es muy importante aprovechar los recursos que tengamos y sumarlos a los recursos que ya tenemos. Ahora, por ejemplo, hay algunos fotógrafos que se están, eh, en, se están posicionando como fotógrafos de móvil y solo hacen fotografías con móvil. Entonces, yo particularmente no creo en, ese, en esa opción tan extrema, que solo lo hagas con, con ese medio. Porque para mí la ventaja es usar todos los recursos que tengas a tu alcance. Pero bueno, tampoco es una mala política. Si tú tienes unos recursos y esos recursos eh, tienes tu público y te lo paga, perfecto. Si dentro de un tiempo eso va creciendo y tú fuiste de los primeros en empezar, dentro de un tiempo tú estarás encumbrado en un nivel ya de experiencia y de trayectoria que los demás estaban empezando. Bueno, eso también pasó con la fotografía digital. Los que antes se pusieron las pilas tuvieron más tiempo para codearse y hacerse un sitio respetable en la fotografía digital. Los que empezaron mucho más tarde a lo mejor les han pasado por delante, pero han tenido que hacer mucho más camino o un camino más largo porque los otros ya estaban allí. Bueno, pues es una idea. ¿Qué sucede también a nivel comercial hablando? Que hay un cierto tipo de, de público en el cual te puede eh, crear un problema el hecho de odiar el teléfono para fotografía. Eso no implica que sea tu público, pero tienes que tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede? Que la clientela joven, eh, joven no me refiero... a a los quinceañeros pueden tener 20, 25, 30 años, y gente como yo pueden considerar que ya somos gente mayor, ya no digo gente de más edad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar como hace muchos años hemos ido evolucionando y nos hemos acostumbrado a unos sistemas de trabajo, a unas herramientas, a unos programas que nos han facilitado o no, la vida, pero nos han permitido realizar unas fotografías con las técnicas de una forma determinada y es nuestra forma de trabajar. Esto está bien y tienes tu público, pero piensa que, como siempre se dice, los tiempos están cambiando, todo está evolucionando y nosotros debemos evolucionar con ello. Si nosotros nos quedamos con la forma de trabajar de hace 10 años de hace 20 años, y muchos fotógrafos no han evolucionado mucho desde entonces, ¿qué sucede? Que eh, el posible cliente contacta con nosotros, ven que estamos desfasados y ya no tenemos continuidad. ¿Cuántas veces a nivel profesional has recibido un, un mail pidiéndote precios de algo y a la que le has empezado a preguntar Oye, ¿y esto cómo lo quieres? ¿Qué tipo de fotos? ¿Qué, ¿Cuántas fotos? ¿Qué, ¿Qué condiciones? ¿Qué estilo? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué? Ya ni te han contestado. Y ese cliente ha desaparecido. En algunos casos, pues bueno, a lo mejor a, hubieras hecho lo que hubieras hecho, tampoco lo hubieras conseguido. Pero, ¿qué sucede? Que hay eh, clientes, sobre todo con mentalidad más, llamarle como quieras, actual, moderna, da igual, que... Eh, cuando detectan un profesional con unas soluciones o una forma de trabajar antigua, ya no les interesa, automáticamente quedas descartado. Es como eh, actualmente, si no tienes página web, no tienes redes sociales, no tienes Instagram, muchos clientes no te van a venir, por mucho nombre que tengas y muy en el centro que estés de tu población. Porque la gente quiere ver resultados... Y que eso les transmita Una confianza, un sentimiento Y un interés Si eso no lo transmites Da igual que pongas Una tienda en pleno centro Pasarán Los que pasen por la calle Y a lo mejor por interés pregunten Pero la gente que busca un fotógrafo Y buscan un resultado Verán tu resultado y no vendrán Entonces, ¿qué sucede? Que eh, no, no se trata de que Hagas las fotografías con móvil o no las hagas con móvil. No es. Es más, más complejo que eso. Por ejemplo, eh, en muchos casos, y en los directos que estamos viendo estos días, vas viendo la forma de trabajar de muchos profesionales y algunos te sorprenden gratamente y te, te, te reportan innovadoras formas de trabajar, tanto a nivel de técnica como a a nivel de forma de, de trabajo diario Pero otros Te sorprenden negativamente Yo particularmente me llevo las manos a la cabeza En muchos casos Porque ves que Hay gente que están trabajando igual Que hace 10, 15 o 20 años Y esto no puede ser Evidentemente cada caso es distinto Y depende de la clientela El tipo de cosas que hagas y tal Pero cuando hay gente que se queja que no tienen suficiente clientela O que el target de cliente no es el que les interesa O buscan gente más joven y no les llega Muchas veces hay una queja sin una solución ¿Por qué no viene esta solución? Porque tú estás trabajando de una forma antigua eh, Has de pensar, por ejemplo, que si tú quieres captar al millennial A la gente moderna con dinero, con posibilidades de contratar con ganas de cosas creativas Y tu fotografía es clásica Difícilmente entrarás Si tu fotografía no es clásica Puede ser que entres Pero entonces te encuentras con fotógrafos Que te dicen vale eh, Tú me contactas Ven a mi estudio para hablar de precios Una vez hablemos de precios Quedamos otro día para hacer la sesión O incluso quedamos otro día Para crear el contenido O la idea de la sesión una o dos visitas el día de la sesión, segunda o tercera visita después ven al estudio otra vez, tercera o cuarta visita, para escoger las fotos y después ven a recoger el material que ya lo tengas hecho a pagar, lo que quede, etcétera. con lo cual estás entre tres, cuatro o cinco visitas de un cliente a tu estudio a día de hoy esto a nivel de fotógrafo de barrio puede ser eh, algo entrañable cuando quieres ver a la señora María que vive en la finca de al lado y aprovecha para venir y perder el tiempo contigo y eh, cómo estás y las niñas y esto y lo otro y cuánto tiempo vale, ese tiempo no es productivo ese tiempo lo estás perdiendo tú de tu trabajo y a lo mejor lo estás haciendo perder a la otra persona si es una persona que está jubilada, a lo mejor pues mira, pasa la mañana y, y, y la distraes. Pero si es una persona que está terriblemente ocupada, que no para de viajar, tiene, eh, le vas a hacer venir al estudio solo para darle el precio, solo para hablar contigo o para escoger las fotografías, cuando todo eso se puede hacer online, pues mmm, tenemos que adaptarnos a los tiempos que tenemos y al público que tenemos y a las necesidades de cada uno. No tiene ningún sentido hacer venir expresamente a todo el mundo porque a lo mejor hay un cliente que está a 20, a 50 o a 150 kilómetros y vendría a nosotros a hacer una sesión porque le gusta nuestro estilo. Pero si ha de venir tres o cinco veces para hacer una sesión, a lo mejor dice, oye, pues me voy a otro que me gusta un poco menos, pero pierdo menos el tiempo y además a lo mejor es incluso más barato. Bueno, las fotos igual le gustarán menos, pero es otra opción. Vale, pues es muy importante que aprovechemos todos los medios a nuestro alcance. Si eh, nosotros podemos hacer algo de forma inmediata y enviarlo, hacer una captura de pantalla, hacer una foto con el móvil, hacer eh, lo que sea, pues es a lo mejor la calidad no es tan alta. Pero hemos de ver qué es más importante, la calidad o la inmediatez el sentimiento, la sensación que quiero transmitir o la calidad final pues he de tener muy claro qué es lo que quiero transmitir por ejemplo, fíjate, aquí tengo otra sesión en la cual estábamos haciendo un equipo de trabajo la jefa, una vez terminamos la sesión, me pidió permiso y me dijo, oye, ¿te importa si hago una, un selfie del grupo? Eh, ¿qué, ¿qué sucede? hay fotógrafos que dirían, no, no, aquí no se hacen selfies, todas las fotos las hago yo si quieres, te hago yo la foto, de la forma más eh, simpática o más antipática, da igual Entonces, eh, yo no le puse ninguna pega, hazla ¿Por qué? Porque ella eh, le hizo gracia mostrar la fotografía de su equipo en un estudio fotográfico ¿vale? Pues, si me está haciendo publicidad, la va a colgar esa fotografía en las redes sociales, la va a compartir con sus conocidos si la gente le dice, oye, dónde lo has hecho? Esas ¿qué fotos más chulas, ya me las enseñarás. O, ¿qué fotos tan chulas? ¿Dónde las has hecho? Pues eso es publicidad gratuita. Y además, yo aproveché, le dejé hacer la foto y mientras tanto también le hice una fotografía mientras ella hacía la foto. Concepto making of. ¿Con esto qué consigo? Una instantánea que ellas no tienen. Ellas tienen ellas mirando a cámara, pero... Viendo cómo está, está, está creándose esta fotografía, no lo tienen Pues cuando la clienta vio esta imagen Primero la sorprendí Le hizo muchísima gracia y me dijo ¡Ostras! ¿Has hecho una fotografía mientras nosotros hacíamos la fotografía? Y digo, sí, claro ¿Yo qué voy a hacer? ¿Estarme de brazos cruzados mirando qué hacéis? Pues yo aprovecho la hago Si no la quieres, pues la tiramos Le encantó, bueno, pues otra opción más es dar servicio, confianza y que el cliente esté a gusto y satisfecho. En Lifestyle, en, en, en Street Photography, en muchísimos tipos de fotografía, el tener algo que sea discreto y que sea inmediato es fundamental. Y un móvil es lo más rápido y lo más discreto, porque todo el mundo está haciendo fotos con móviles. Vale, más opciones. Cuando estamos haciendo fotografías con, con móvil, ¿Qué sucede? Que en muchos casos, por ejemplo, el otro día hice un directo con carrete digital hablando de fotografía de producto y mostré, por ejemplo, la fotografía de producto con lo que podría ser una lámpara doméstica, una luz de LED o una luz de flash. ¿Qué sucede? Esta sombra es muy fea, está muy definida. ¿Por qué es muy fea? Porque es una luz pequeña, por lo tanto es una luz dura, y esta luz dura crea estas sombras feas. Si yo suavizo esta luz, esta luz provoca una sombra más suave. Aquí el balance de blanco se tiene que ajustar, está directa, ¿vale? Pues esta fotografía es más agradable que estas otras fotografías. Aquí, por ejemplo, tendríamos una luz también más difusa, pero esto es una luz general. Los oscuros quedan muy oscuros. Aquí empezamos a tener una luz más trabajada. Vale, pues, ¿de qué se trata? De que si mi fuente de luz es pequeña y mi sombra es desagradable o es demasiado dura, lo que tengo que hacer es que la luz sea más grande. Cuanto más grande, más suave será la sombra. Y la transición de la zona más oscura a donde termina la sombra se da una transición mucho más suave. Esto lo hace una luz suave. ¿Cómo hago una luz suave? Pues desde... Ponerle un difusor, un papel cebolla, un papel vegetal o un papel blanco que me perderá potencia pero me conseguirá difuminar A rebotar la luz en una cartulina blanca, en una pared, en un reflector Cualquier eh, concepto que consiga que esa luz pase a ser una luz más grande conseguirá un efecto de una luz más suave vale. Aparte de esto tenemos las aplicaciones de los móviles con las aplicaciones de los móviles tenemos muchísimas opciones que nos permiten hacer cosas realmente eh, increíbles. Porque tenemos desde opciones que nos permiten eh, editar fotografías que ya hemos realizado con diferentes programas, como también tenemos las opciones de eh, crear imágenes con diferentes aplicaciones. Evidentemente, para empezar, tenemos el propio software que viene por defecto con, con el móvil, que suele ser un software que puede ser más o menos suficiente, pero es relativamente justito en prestaciones en este caso tenemos opción de, de retrato, opciones después de efectos opción de crear una panorámica y dentro de foto pues tenemos varias opciones, incluso también la opción de trabajar con flash o sin flash, bueno pues nos permiten una serie de posibilidades. Si en lugar de usar la opción propia del teléfono, usamos, por ejemplo, en el caso de Profoto, tenemos la aplicación que nos permite, vamos a la opción de cámara, a disparar directamente y configurar las opciones del teléfono, además es configurable o compatible con las opciones de, las, de los flashes, aquí podemos seleccionar la potencia y el, la temperatura de color del flash si queremos usar la luz continua o no del, del propio flash vamos a activar la luz continua y fíjate que ahora ya la tenemos activada podemos cambiar la temperatura de color del flash o de la luz del LED, mucho más cálida más fría Aquí no se nota mucho, pero cambiará la, la potencia de, de disparo. Y después también, aparte de las opciones de, de, de este, del, del propio flash, podemos ajustar las opciones de cámara. Podemos trabajar en automático. Ah, fíjate que hemos hecho la fotografía con el, con el flash conectado. Aquí nos enseñaría el resultado tal cual, tal como estaba. Ahora vamos a desactivar el flash. Sin el propio flash. También podemos hacer fotografías, desconectamos el flash, y podemos configurar en automático. Podemos seleccionar la opción manual, con lo cual podemos cambiar la velocidad, el ISO, perdón, o la velocidad de disparo. Para conseguir lo que te decía antes, tener una ambientación oscura, por ejemplo, y añadirle el flash o otra luz que sea más intensa. Vale, pues tenemos también las opciones de temperatura de color, con tinte y Kelvin, lo que nos haría la imagen más verdosa o más magenta, o más amarillenta o más azulada, igual que los softwares de edición. Aparte de eso, también lo podemos poner automático, vamos a exposición automática, ahora mismo, podemos seleccionar los tipos de objetivos que tenga por defecto, y un temporizador. Porque tanto si quiero hacer una fotografía con, con un selfie como si quiero hacer una fotografía de producto, lo mínimo, lo recomendable que es poder colocar la cámara en un trípode o en un soporte que me permita colocarlo en una, en una posición exacta. Yo puedo disparar y la cámara no va a moverse. Pero además, si yo al, al darle el, al disparo muevo un poco y sale trepidada, ligeramente movida, si le pongo el temporizador ya de disparo, consigo que esa trepidación desaparezca, porque en la, en la cámara del móvil está en un soporte y cualquier movimiento hace que quede compensado. Bien, pues la idea es tener siempre las máximas Opciones para conseguir los mejores resultados Esto es la aplicación de Pfoto Que además es gratuita Y es muy interesante Pero además también, si tenemos Lightroom Tendremos la aplicación de eh, Lightroom para el teléfono Y también es una opción súper interesante Porque nos permite, aparte de poder configurar Y tener una carpeta compartida Fíjate que las imágenes que tengo en el Lightroom de escritorio Son las mismas que tengo aquí en el Lightroom del teléfono, con lo cual yo ahora puedo hacer eh, fotografías desde el teléfono y compartirlas directamente al ordenador sin tener que conectar cables directamente usando el servicio del servidor en la nube de, de Adobe y él hará que las imágenes estén disponibles. Y aquí también tenemos opciones automáticas para olvidarnos y hacer la foto, o tenemos Alto rango dinámico, para ajustar exposición, balance de blancos y enfoque. O la opción profesional, en la cual ya tenemos unas opciones mucho más avanzadas. Fíjate que podemos variar lo que es la exposición. Podemos variar lo que es la velocidad. Podemos variar lo que es el valor ISO. Como te comentaba, a 2000 conseguiré a, una, a un ISO muy alto... Una calidad de, de, de ruido muy mala, muy baja. Por lo tanto, he de intentar conseguir. He dejado la velocidad altísima. Si ahora disparo, la calidad de la imagen es pésima. Porque tengo un ISO muy alto. El truco siempre está en intentar conseguir el ISO más bajo posible que no implica que sea el más bajo que tenga el móvil, pero sí el más bajo que me permita la escena. El balance de blancos o el punto de enfoque. El punto de enfoque también es muy interesante porque es lo que te comentaba. Si yo quiero desenfocar ligeramente el fondo, cuanto más cerca esté, voy a necesitar enfocar... Fíjate que aquí en verde me indica qué, es, qué zona está enfocada para asegurarme que el fondo lo pueda desenfocar de la forma más, eh, más fuerte posible. O al revés, si me interesa no desenfocarlo. Pues todos estos valores, fíjate que me permiten dar mucho margen. Y además puedo bloquear estos valores para que, aunque cambie los valores de exposición, no cambie, o sea, los valores de luz no cambien los valores de exposición y los mantenga exactamente iguales. Pues fíjate que eh, las opciones, además, me permite grabar en formato DNG o JPG, con lo cual amplía muchísimo las posibilidades, con flash incorporado, etcétera Amplía mucho las posibilidades de, eh, de trabajo del propio teléfono. Si además no queremos ni pasar por el ordenador y queremos incluir un texto, tenemos otra aplicación como el Photoshop que nos permite colocar a cualquier imagen un texto determinado aquí hay algunas tonterías que he hecho esta mañana vale hacemos el original por ejemplo y aquí quiero colocar eh, un texto pues vale. vamos a seleccionar la opción de texto y le ponemos el texto que consideremos oportuno y le ponemos el texto que nos interese. Este texto evidentemente podemos editarlo y podemos colocarlo en la posición que nos interese, con las opciones de edición que nos, que nos permita. Exportamos la fotografía o la guardamos y ya tenemos la fotografía preparada. Vale, pues fíjate que estos solo son... Un par de aplicaciones De las muchísimas que hay En internet para los teléfonos Para poder dar más opciones La gracia cuál es Que tenemos un ordenador Con una potencia brutal Con una cámara incluida Con un software de edición En la palma de la mano Siempre disponible Esto hace años nos hubiéramos vuelto locos y hubiéramos tenido algo Con unas posibilidades mucho más, más Ligeras lo que tenemos a día de hoy es increíble Y mucha gente le quita mérito, le quita gracia Porque quieren ser eh, clasistas Y mmm, determinan que ese tipo de fotografía no es digna O no es mmm, considerada una a nivel pudista lo que es fotografía Bueno, si queremos renegar de estas opciones podemos hacerlo pero lo interesante que es dejarlo para lo que sí es útil y no usarlo o usarlo de la mejor forma posible para evitar las limitaciones que tiene el equipo pero eh, no nos cerremos a las posibilidades que tenemos hoy en día que son inmensas y nos abren un abanico de opciones y posibilidades brutales y esa es la idea de este directo, es enseñarte a que eh, con un móvil, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que tiene, veamos cuáles son sus posibilidades. Pero fíjate un detalle, si un fabricante como Profoto, que es un fabricante de flashes de alta gama, de, empezaron siendo flashes de estudio, están sacando conceptos para móviles, que este flash además sirve igual tanto para el móvil, en el caso del, del C1 Plus, como para la cámara Este flash es un flash Y me sirve en el estudio, me sirve en exteriores y me sirve para el móvil El hecho de que sea pequeño tendrá sus limitaciones de potencia No será lo mismo que un flash de estudio, evidentemente Pero tiene una serie de opciones y de posibilidades Que me permite abrir mucho el abanico de opciones y esto lo puedo llevar siempre en la mochila Fíjate lo pequeño que es Si siempre llevo encima En la mochila Un teléfono, una cámara y un flash Las opciones que puedo trabajar Son enormes No tengo la cámara y solo tengo el teléfono Pues podré hacer también opciones Tengo el teléfono más el flash podré hacer más cosas Entonces se trata de Aprovechar lo que tengamos siempre Y sacarle el máximo rendimiento Bien, pues hasta aquí el directo de hoy si tenéis dudas o preguntas, tenéis la zona de comentarios para hacer todas las consultas que queráis Y cualquier propuesta que queráis para estes, estos próximos directos o para la consultoría Podéis ponerlas en las consultas, en las preguntas o en cualquier en red social Y yo las recopilaré para continuar intentando formaros en este Yo me quedo en casa foto Para poder ayudados a pasarlo lo mejor posible siempre aportando formación en fotografía. Gracias y hasta próximos directos.